Esto pasa en la tribu. Gabo, dos grandes temas que los vamos a resumir a cuatro minutos en un ejercicio casi de stand-up, digamos. <risas> Te decía que en mañana no debe seguir siendo esto, decís la palabra pueblo de una manera particular y antes hablábamos de. La sonoridad y cómo se dicen las palabras y el poema en relación a la música. Y en este disco aparece revolución. Uh -huh. Y la revolución como una cuna que pedimos que nos eche también. Uh -huh. ¿Cómo se canta la palabra revolución y qué es hoy hablar de revolución? Suave. La, la gran revolución eh, ya vimos. Que, que, que... Por dónde no, creo. Por dónde no. Y la revolución, como, como todo gesto histórico, o, o como. Yo me, creo en la, en la pequeña revolución, ¿no? que es esa a la que uno aspira en, en, desde lo cultural, primero. Desde lo amoroso. Desde. Me diste dos minutos, la puta madre. Eh, desde, <risas> desde los campos que son más humildes que lo político, en gran escala, en lo superestructural, quiero decir. Eh, en lo político, en adjunto a todo esto que digo, es posible la revolución. Porque ¿Qué es una revolución? Es justamente que después de ese acto o, o, o cosa, no, no podamos, no haya manera, por más que intentemos, de volver a ser iguales a lo que éramos previos a este suceso. Y uno, uno tiene que aspirar a que ciertas cuestiones, un programa de radio, una revista, como decía antes, cualquier cosa, un, un, una relación amorosa, sean absolutamente revolucionarias. Resulten bien o mal, pero todo debe ser absolutamente revolucionario. Y todos debemos, eh, debemos asumir cada paso como verdaderamente revolucionario. Y, y debe cantarse suavemente, porque la revolución al principio es muy frágil y hay que uff, soplarla y hay que... Es como un fueguito, ¿no? Hay que, hay que hacerla grande. No hay que cogerla grande, sino que hay que irla soplando despacito y empieza con eso, por ahí, con un mate rico. Empieza con alguna cosa y de ahí va a crecer. Empieza con el verso, empieza con el poema, empieza con, con, un, con, un, con un silencio. La revolución empieza con un silencio, empieza con una cuna, con una cuna que te echa, no con una cuna que te retiene.